Yo fui un caballero templario, arriesgué mi vida para proteger a los peregrinos cristianos en tierra santa y defender los principios de la orden. Combatí junto a mis hermanos en las cruzadas, defendimos nuestra fe a sangre y fuego en más de mil batallas. Pero nada dejó una huella tan profunda como la historia que os voy a relatar. La historia de un guerrero en busca de la reliquia sagrada más poderosa de todos los tiempos. La verdadera historia del santo Grial. Todo sucedió hace ya muchos años. Pero las preguntas aún permanecen sin respuesta. ¿Por qué semejante poder fue confiado a los hombres? ¿Acaso lo merecíamos? La búsqueda del cáliz sagrado se convirtió en algo más que una obsesión. Y aunque sé que solo Dios sabrá juzgarme, quizá vos podáis decirme si obré correctamente. Acercaos. Entregué mi vida a la búsqueda del Santo Grial. Juré ante Dios Todopoderoso que encontraría el cáliz de Cristo. Y por fin había dado con una pista que podía llevarme hasta la Sagrada Reliquia. Antes de emprender la búsqueda, hube de acudir a un hombre que merecía mi mayor admiración, no solo como líder y mentor, sino como amigo, el Gran Maestre de la Orden de los Templarios. Chipre, 1291. Por fin llegamos, hermano. Busquemos al Gran Maestre. Este cadáver no lleva aquí mucho tiempo. ¿Acaso buscáis al viejo, caballeros? ¿Qué le habéis hecho? Hablado, callad para siempre. Esto no me gusta nada, Celian. Id con cuidado, puede que haya más soldados. ¡La carga! ¿Y esos mercenarios? Mismo que vos, hermano. Me temo que el gran maestre está en peligro. Busquemos en la iglesia, Celian. Se habrá refugiado ahí. ¡Soldados, hermano! ¡Acabad con ellos! Callad, creo que viene alguien. Son los templarios. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Cuidado, vienen más. ¡La victoria será nuestra! aunque camine por el valle de las sombras. No temeré al mal. Amén. Gran maestre. Celian, qué alegría me da veros sano y salvo. ¿Qué ha pasado, señor? Ayer esperaba la visita de un emisario del rey de Francia. Pero en su lugar llegaron esos mercenarios. Asesinaron a numerosos hermanos y me retuvieron aquí. ¿Nos han dicho a quién sirven, maestro? No, hijo mío. Pero creo que alguien quiere evitar que el mensaje del rey llegue a mis oídos. Mi señor, podemos encargarnos de ellos. Tranquilo, Roland. Pero si esa escoria solo entiende el lenguaje de la espada. No debemos precipitarnos, caballeros. Como ordenéis, señor. Pero recuerdo que el motivo de mi visita es otro. No lo he olvidado, Celian. Me inquieta que vuestro viaje coincida con esto. ¿Quién conoce vuestra misión? Nadie, señor. Solo vos y Roland. Nos dirigimos al este, hacia Escalón. Bien, debemos ocuparnos primero del emisario. Como ordenéis, señor. Id con Dios, hermanos. Y recordad, regresad aquí cuando hayáis rescatado al mensajero. Estimado peregrino, vos que leís estas líneas, debéis conocer los peligros que os aguardan. Os espera una larga y tortuosa travesía bajo el sofocante sol del desierto. Id con cuidado, pues los caminos que unen el puerto de Haifa con Jerusalén no son seguros para un devoto cristiano. Anima. ¡Cuidado! ¡Más mercenarios! Mirad, una casa en llamas Rápido, el emisario podría estar dentro ¿Y si es una maniobra de distracción? Maldita sea, Roland, ahora no podemos dudar Salvasteis, señor. ¿Quién os lo ha hecho? Saqueadores, hombres sin escrúpulos. Nos robaron y huyeron como ratas. Y nos encerraron para morir entre llamas. No quiero pensar qué harán con la prisionera. ¿Habéis oído, hermano? Busquemos cerca de las ruinas. Id con Dios, hermanos. Gracias, señor. Rogaremos por vosotros, caballeros. Oof! guardia ¡Venid aquí, cobardes! ¡Al ataque! ¡Plarios, a por ellos! Estoy aquí. Echad abajo esta puerta. Lo que dicen de vosotros es cierto. ¿Estáis bien, mi señora? Sí, gracias a vos. Solo hemos cumplido con nuestro deber. ¿Sois vos el emisario del rey? Sí, traigo un mensaje urgente para vuestro superior. Es extraño que el rey envíe a una mujer. Sospecho que quiso que pasara inadvertida en estas tierras. Desafortunadamente, no fue así. Una dama no debería viajar sola. Gracias por preocuparos por mí. Como imaginaréis, traía varios escoltas. Pero no resultaron tan diestros con sus armas como vos. ¿Puedo saber qué mensaje envía su rey? Un ejército sarraceno ha sitiado el castillo de Ibelín. ¿Guido vive? Me temo que no, caballero. Murió defendiendo su fortaleza. ¿Y qué espera vuestro rey que hagamos? Marie, la hija de Guido, ha sido apresada por la Inquisición. Jamás detendrían a la hija de un templario. Pues lo han hecho. Las acusaciones son graves. Herejía y brujería. ¿Dónde está ella? Creo que podría estar presa en la abadía de Saint-Jacques. El rey no permitirá que la familia de Evelyn sea tratada así. Con vuestras relaciones con la Inquisición, ¿podríais interceder en nombre del rey? Eso lo decide el Gran Maestre. Bien, entonces llevadme ante él. ¿Qué os parece todo esto, Celian? No me fío de esa mensajera. No permitiremos que torturen a la hija de un hermano. ¿El Gran Maestre cuestionará a un inquisidor? Si el Grial está de por medio, os aseguro que sí. Entonces, ¿a qué esperamos? Pidamos refuerzos. No seáis impulsivo. No revelaremos nuestra misión a la mensajera. Esperaremos aquí. Confiad en el gran maestre. Está bien, pero espero que no decida mantenerse al margen.